Primer circuito de deporte adaptado San Fernando de Maspalomas, 18 de octubre de 2013 El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria organizaron conjuntamente este primer circuito de deportes adaptados El seleccionador de fútbol, Vicente del Bosque, fue el padrino de este evento Su mensaje que vuestro sueño sea ser más felices y disfrutar de la vida. Su presencia fue un regalo para todos los que apostamos por la integración social de las personas con discapacidad. 1.200 personas asistieron a esta jornada social, lúdica y deportiva. Los participantes practicaron el mejor de los deportes, ponerse en el lugar del otro. Toda una fiesta por la accesibilidad, repleta de actividades con un objetivo en común, concienciación social. Diferentes capacidades, igualdad de oportunidades. Por una isla más accesible. Una isla de todos y para todos.